San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico nuevamente con ustedes deseando que todos se encuentren bien. Les habla Ulises Rodríguez y le damos las gracias por sintonizarnos. Hoy martes 4 de octubre de 2022 estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, que serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Atención que tenemos otro nuevo ganador o nueva ganadora, esta vez en Patillas. Anoche cayó un premio secundario de Powerball con Double Play en la farmacia. Génesis en patillas y fue por la cantidad nada más y nada menos de 50 mil dólares. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Y para mañana miércoles hay que jugar que el Powerball tiene un gran premio de 353 millones de dólares. La Loto Cash tiene un millón 140 mil dólares y si te la llevas te lo entregan en un solo pago. Al igual que la doble revancha que cuenta con 125 mil dólares. Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica, debes actualizarla para que puedas participar en sorteos o promociones. Simplemente, tan solo si quieres escanear tus boletos y saber cuánto ganaste, crear tu cuenta es bien fácil. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica.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 Repito el 8, segundo número. Es el 0. Repito el 0. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 8-0, el 80. Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos. Si jugaste Pega 3, boleto en mano. Y mucha suerte. Pendiente que ya se acerca el primer número. Y es el 6. Repito el 6. Segundo número. Es el 1 Repito el 1 Y tercer número Es el 9 Repito el 9 El número ganador de Pega 3 de esta noche Es el 619 El 619 Y concluimos con el Pega 4 Mucha suerte Pendiente que ya se acerca el primer número Y es el 3 Repito el 3. Segundo número es el 8. Repito el 8. Tercer número es el 4. Repito el 4. Y cuarto número es el 0. Repito el 0. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 3840 el 3840. muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy para más información entra a nuestra página web loterías de puertorrico.pr.gov nos vemos mañana a las 2 de la tarde buenas noches gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en Noticias 360 varias organizaciones se unen y firman acuerdos para cabildear ante el Congreso buscan lograr la permanencia de los fondos Medicare. confirmada la primera muerte de la estospirosis en Puerto Rico luego del paso de Fiona y tras el impacto del huracán Ian en Florida, inicia el proceso de reconstrucción en medio de grandes daños. Equipo femenino de tenis de mesa hace historia en el Mundial de Equipo. Los detalles en el segmento deportivo. Estimadas, a continuación, en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, la visita del presidente Joe Biden será beneficiosa para la isla, según la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien estuvo presente en la llegada y el mensaje que ofreció el primer mandatario en Ponce. Ahora espera que se le dé seguimiento a lo prometido. La funcionaria hizo las declaraciones tras lograr que múltiples organizaciones del sector de salud firmaran un acuerdo para cabildear en el Congreso y la administración Biden para más fondos en el área de salud. Mayra Acevedo amplía. La promesa de aligerar el desembolso de fondos para la reconstrucción y dar más fondos para atender los destrozos del huracán Fiona en la isla son buenas noticias para muchos puertorriqueños, incluyendo a la Comisión